Desde el punto de vista con el teatro, que él lo maneja para llamar la atención, porque es un hombre muy inteligente, muy suspicaz, que sabe aprovechar. Ya Ese ha sido su, su escenario. Leónel Fernández es el fabulista y el mentiroso más grande que tenemos en este país. Y del cuento llegó a la presidencia y fue presidente por 12 años. De, de salir, de, y que no, no critico nada de eso. Y no lo voy a mencionar para que no digan ya, me voy a reservar lo que iba a decir. Pero de ser un total desconocido hasta que vos lo llevas, como candidato a la vicepresidencia que fracasa, por cierto, hasta que Balaguer le dice, venga, mis hijos, no se le pueden dejar eh, eh, este legado mío a Peña Gómez, porque es demasiado grande, es un hombre demasiado grande y noble para este país, uno de los hombres más preparados. Y se inició una campaña de de odio, xenofobia en su contra y yo creo que eh, los coprófagos de este país pues eh, aprovecharon esa coyuntura a raíz del fraude que le hicieron a él previo a las elecciones, el triunfo del ascenso del PLD en el 96, le hace un fraude en el 94, va Balaguerce de dos años que tiene Cediéndole su alma al diablo Y dejando la plaga morada Para cerrarle ese paso Desde esa época Que el Pérez no era nada Y que de Balaguer no haberle dado la mano Hubiese seguido el mismo periódico Que estuviera vendiendo eh, su, El mismo partido Que estaba vendiendo su vanguardia Su periodiquito, su lata Y rifando su lada eh, Estuvieran rifando hoy a lo mejor Su chancleta samurai Su desodorante deporte y demás Y hoy son eh, una manada De multimillonarios que generó en este país una nueva clase social Que fue el PLD que la trajo La clase política se convirtió en una clase social En esta nación dominicana Que ha acumulado más dinero Que todas las familias tradicionales Que duraron cientos de años establecidas en este país Para llegar al lugar que estén Y entonces este señor dice Y pinta una imagen como que Luis Abinader Mandó a esos guardias a todas las maternidades A los hospitales a sacar a esa mujer a punto de dar a luz Cosa con la que yo no voy a estar de acuerdo Porque por acto de humanidad Una mujer embarazada a punto de dar a luz Nadie debe tocarla Por el contrario, sin importar la nacionalidad Debemos apoyarla, ayudarla Porque toda madre en su gestación, en su embarazo Es algo sagrado porque trae vida al mundo Sin importar la nacionalidad ni el color y yo no estaría nunca de acuerdo con que se maltratara a un ser humano así. Pero lo que Luis Abinader ha dicho es que hay que detener la mafia. Y que esas mujeres que trajeron y que llegaron al país con cinco meses de embarazo o más, no pueden dar a luz aquí. Porque constituye, ya va sobre los 10 mil millones de pesos la carga que llevan esos hospitales. Y en toda la parte sur de nuestra nación... De 10 camas que hay, 7 ocupadas por haitianas y 3 por dominicanas. No es posible, esa carga no la soportan ni los gringos, ni los americanos, ni nadie. Y mire, incluso ayer que cometí un error, un haitiano me envía, a raíz de los comentarios que hice ayer, un mensaje a través del WhatsApp amenazando. Yo por yo soy un hombre que no le doy importancia a esa cosa y no le tengo temor a nada de eso. Eh, lo que hice fue proceder a bloquearlo y a reportarlo. Pero no debía hacerlo, porque lo que él estaba diciendo en ese mensaje, que nos, yo estoy hablando mal de, de los haitianos cuando los dominicanos son unos vagos que no quieren trabajar y es a ellos que los buscan. Escuchen a dónde hemos llegado. Y son ustedes que nos buscan para nosotros trabajarles en su tierra porque ustedes no quieren trabajar. Y usted está hablando muy feo. Y, y entonces... Eh, hay una agresión, fíjense yo voy a presentar a un haitiano, diciéndole todos los improperios. el presidente le presenté el locutor desde Haití, estaba en una emisora haitiana, hablando en creol y cuando eh, le dijeron que iban a pasarlo por las redes sociales para dominicana que yo les dije a ustedes que esos haitianos los que han ido a una universidad son cultos, manejan dos o tres idiomas, además de los dos dialectos que es el, el, el, el patois que ellos hablan no son un, un, un patas rajadas como creemos ¿no? entonces eh, ese, ese deseo de que se genere un conflicto entre nosotros, cosas que nosotros no debemos facilitarle. Por eso el presidente, porque el truco no está, le voy a decir algo, ¿eh? yo, ustedes saben que yo estoy de acuerdo con regularizar este país, el truco no está en sacar lo que están, porque es difícil. Vamos a tener el mundo en contra, las Naciones Unidas, vamos a tener los Estados Unidos, Canadá, toda la potencia del mundo en contra, porque ellos quieren... Nadie quiere coger un haitiano en su país, quieren que nosotros, los 11 millones, nosotros abramos la frontera vamos a 7 millones más, 11 millones y 11 que somos nosotros, 22 aquí a ver si nos comemos uno con otro, eso es lo que quieren. El truco está en que le hagan difícil la entrada de allá para acá, que se construya el muro, que pongan controles porque esa es una frontera ficticia, los haitianos entran todos los días, miren, yo estaba viendo el reporte de migración que dice que durante todo el año nosotros sacamos mandamos para su país 37 mil ilegales que de esos 37 mil solamente 3 eran mujeres y de esas 3 que eran mujeres solo 200 que estaban embarazadas lo que le está diciendo a ustedes esa es la cifra que entra aquí a República Dominicana en uno o dos días. Cuando se abre ese comercio, ustedes vieron la puerta como yo la presenté, entran ahí más de 10 mil personas, ¿quién controla, quién sale, quién entra y quién vuelve? Nadie, porque abren una reja con un puente que comunique esa parte de Jimán y de Malpaso con nosotros y un pedernal, nadie controla eso. Entonces... ¿Cuál es la función de un país como tiene Estados Unidos, Alemania, como tiene todos los países del mundo? Que usted tenga controles. Los que vienen a trabajar aquí, miren, contratos laborales, temporales. Terminó la zafra para su país. Que para usted entrar aquí, usted tenga un proceso, en su papel, en su país no le dan papeles. Si usted no trae papeles de allá, usted no puede venir aquí porque usted es ciudadano haitiano. Entonces nosotros aquí le damos permiso temporal y ahí están los requisitos a través de la ley migratoria, cómo darle residencia, cómo darle ciudadanía, que cumplan con una serie de condiciones que no sean una carga y que demás, que se aplique el código de trabajo. Como yo le leí a ustedes, que, no es le que la ley 8020 es el código de trabajo, en sus artículos 127 y 137 de el 80% de la mano de obra dominicana y el 20% de la mano de obra extranjera. Eso debe cumplirse al pie de la letra. Pero para eso debe existir una policía migratoria que vaya establecimiento por establecimiento a través de los mismos departamentos de migración para que los ingenieros, propietarios, constructores, dueños de fincas y demás hagan cumplir eso. Porque hemos hecho una costumbre de pagamos mano de obra barata y ellos están en este país. Entonces están en una situación que a mí me da pena también. Yo les voy a poner a ustedes una haitiana que dice, ni estamos tranquilos allá, ni estamos tranquilos aquí. Y con papeles tenemos miedo y sin papeles también. Porque los haitianos de allá matan, comen y no por ese tipo de convivencia que hasta terminaron de matar a un presidente. Uno no puede estar allá y si uno va a llevar los chelitos hasta lo secuestran a uno. Entonces ahora los dominicanos nos están presionando, como quien dice, y tenemos miedo también, porque pueden cometerse algunas injusticias. Entonces nosotros tenemos que establecer controles, porque los que están aquí son los remedios, no hay manera de sacar de este país 5 millones. Uno tiene que ir con un programa suave para irlo mandando a su país y dejar lo que están legales y lo que no son una carga en este país. Y a los que hablamos así nos llaman que tenemos homofobia, Perdón, que somos xenófobos, que la xenofobia, el odio racial, nosotros no, no ten, ni, le tenemos miedo a, no, ni le tenemos odio a los otros, a los homosexuales, ni le tenemos odio a, a aquellos que tienen un color distinto de piel a nosotros. Porque en definitiva, el genoma humano es uno solo y los colores de piel tienen que ver con la circunstancia el lugar donde vivimos, donde nos desarrollamos y una tipificación que viene dada por los distintos lugares donde estamos ubicados. Y eso no tiene ningún tipo de, eh, no hay que tener que ese odio, porque todo el mundo en este país tiene el negro detrás de la oreja. ¿No? Y entonces, eh, está demostrado también que no existe tal odio entre haitianos y dominicanos. Que el odio le están promoviendo grupos de terroristas que se benefician allá, y un grupo de pendejos aquí, que quieren llamarse patriotas, que no van a pelear ninguno y que quieren que se arme una vaina porque se alimentan del caos porque se alimenta ahí se alimentarían de las armas ilegales de la droga y de todo lo que puede entrar por esa frontera ¿me entienden? y ese, ese, ese es el control que debe establecer hay que apoyar al presidente en ese tipo de situaciones ¿Me? para que eh, República Dominicana tiene como cualquier país que poner controles ahí están los trucos ponerse la difícil ¿Cómo se la ponen a un dominicano que va a Estados Unidos de Europa? Para usted ser ciudadano americano tiene que hacer 10 años ya, un proceso de trámite que le puede llevar 10 años antes de petición. ¿Mm? Tiene que coger un examen, además de todo lo que ellos le exigen, que no sea una carga, que esté trabajando, que no viva la ayuda social, que no represente eh, un peligro para su país y demás. Y después de eso, que usted hable el idioma, que conozca su historia. ¿Mm? Más nosotros que tenemos un principio de doble ciudadanía ¿Qué pasa en Europa? Lo mismo Las mismas exigencias Entonces nosotros tenemos que aplicar eso aquí en este país Nosotros no podemos seguir que este país las hordas sigan invadiéndolo ¿Me entiendes? Eso hay que resolverlo Entonces, ni los dominicanos que están en eso, ni los haitianos Porque entonces los haitianos están viendo el programa también Cuánto me alegro que esa comunidad esté viendo el programa Pero ustedes no nos van a amedrentar con esa campaña de odio que hay. Y que están fajados ahí. Porque ustedes tienen que darle la gracia a este país. Besarnos a nosotros como sus hermanos. Porque lo hemos acogido donde nadie en el mundo lo quiere a ustedes. Ustedes debieran ser más humildes. Y querer más a los dominicanos. Que lo hemos acogido aquí. Y ustedes están viviendo sin problema. Eso no es verdad lo que dijo ese tipo. Que, que banda de dominicanos. No, no, no, no. No no promuevan ese odio. Que por ahí no es que va la cosa. Y a Leonel Fernández, que se deje de estar haciendo el gracioso, pintando un panorama que no es para sacarle provecho, porque es un hombre que no suena con la pupu esa que tiene, que se fue de ahí. Un PLD que no es oposición porque no tiene líderes. En el PLD no hay líderes. Margarita Cedeño, que se benefició, que traicionó a Leonel, aún siendo su esposo, le pegó cuernos con Danilo. Y cuando creía que él era un candidato potable, se montó una jipeta y le dio un beso, que Leonel ni siquiera lo quería coger el beso inmediatamente vio que no tenía posibilidad de paz, se fue y le pegó cuerno y le traicionó con Danilo. Esa es la candidata que tienen. Abel Martínez del Oro, que le están pintando como un héroe en Santiago, que manejó más de 7 mil millones de pesos en ese congreso. ¿Y qué hizo? Mientras tuvo todos los líos que se especificaron ahí. Ustedes no recuerdan, el diputado Bote, dándole con el mallete, porque eso era una, una camarilla de, de locos, viejos y de ladrones. Y que manejó a discreción los dineros como le dio la gana, aunque está haciendo un gran trabajo en Santiago y es síndico, pero aquí porque nos investigan las cosas. ¿Cuáles son? El, el PRM está sin oposición, debiera ponerse a hacer oposición eh, constructiva y no a estar llamando la atención con pluma de burro, hablando mucha burrundanga. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, Pitágora, ¿cómo está usted? Estamos bien. Pitágora, usted ve el programa José Gutiérrez. ¿Cuántos haitianos traía una guagua hoy? Eso es o todos los días. Eso es todos los días. Eso es todos los días. ¿Usted cree que eso viene en gratis al país? Eso es una mafia que los trae con mucho cuarto y que por eso ah. es que se ha convertido las ah. drogas por la frontera, las armas y los haitianos en el mayor negocio para este país. Y por eso que hay tantos militares que están ahí aportando la frontera, millonarios. Pero quiénes son y, los culpables y, de eso, y, nosotros. Y, y quieren estar ahí. Ah. Eso a 4 o 5 mil pesos por entrada esos son Obvio. esos son los pocos, porque yo presenté aquí un caso que un niño dijo no, yo pagué 5 mil pesos Yo tengo mis papeles Y cuando voy sí. para mi país a llevar lo que produje, Me piden dinero también Y me quitan los sí. papeles Y cuando yo vuelvo, tengo que dar dinero otra vez Para que me dé mi propio papeles O sea, son unos ladrones Mientras eso esté sí. así, estamos desacreditados Antes los guardias decían Ay, me mandaron para la frontera, me llevó el diablo, no hay nada Ahora, señor, que me manden para la frontera Para yo venir millonario Y esa es una mafia que todo el mundo sabe que existe y sí, una mafia fuerte Claro Buenas noches, muchas gracias a usted. Entonces quería aclarar eso antes que, que pasar con el tema de hoy. Fíjense, el presidente de la República ha tenido que enfrentar, que dijo hoy, que Haití está controlado en un 75% de bandas, dijo el presidente hoy, y eso le ha caído mal a muchos haitianos, por esa es la verdad.